Hola muy buenos a todos, hoy estamos en... no, hoy no estamos en un nuevo vídeo y es que bueno, se me ha hecho bastante tarde, eh, la verdad es que el vídeo de hoy era complicadete y lo he estado un poco procrastinando al final del día y luego ya cuando realmente me he puesto a hacer el vídeo he visto que era mucho trabajo, entonces bueno... Es uno de estos vídeos que tiene efectos especiales, eh, la verdad es que necesitas un poco la mente despejada y bueno, eh, a ser la hora que es, que es un poquito tarde de la noche. Pues la verdad es que me está costando bastante editarlo y, y bueno, la verdad es que estoy cometiendo unos cuantos fallos a la hora de hacer los efectos especiales. Y creo que me va a llevar mucho tiempo y al final no voy a conseguir eh, que el resultado sea, sea el deseado Así que yo creo que me voy a ir a descansar, voy a subir este vídeo un poco así como salvavidas Y yo creo que, que mañana ya con la tranquilidad y ya con la mente despejada y no como ahora que yo estoy un poquillo espeso pues subimos el vídeo, que yo creo que puede quedar bastante bien La verdad es que, claro, esto del tema de los efectos es algo es algo curioso Porque, claro, eh, tú le dedicas mucho tiempo, le dedicas mucho esfuerzo, ¿no? Eh, a ver, yo estos vídeos los intento hacer día a día Entonces, claro, eh, los efectos especiales que yo estoy subiendo eh, duran así alrededor de, ¿de que, eh, Menos de un, de un minuto eh, hacer efectos especiales es complicado, ¿no? A ver, eh, si tienes eh, los materiales adecuados, pues no tiene por qué ser tan difícil como me está resultando a mí, ¿no? Si tienes un croma, luego si tienes un buen ordenador para editar, yo, por ejemplo, si me quiero abrir el, el After Effects, que realmente es el programa por excelencia para hacer este tipo de efectos, pues en mi ordenador no me corre. Eh, mi ordenador pues se, queda, se quedaría bloqueado y no y, y no funcionaría En cambio, bueno, estoy usando Sony Vegas Que es un programa un poquito más cutre, por decirlo de alguna manera Pero sí que me corre en el ordenador Lo que pasa es que, bueno, digamos que lo tienes que hacer de una manera un poco más arcaica Y una manera más manual, entonces requiere mucho más trabajo pero Pero bueno, y el resultado es un poquito peor, la verdad Que hacerlo con el After Effects pero aquí este es el ordenador que tengo. En Madrid tengo un ordenador un poquito mejor en el que. En Madrid tengo un ordenador un poquito mejor en el que sí que me corre el After Effects. Pero claro, ese ordenador está, está en Madrid y ahora mismo no es cuestión de, de ir a Madrid. Y bueno, pues hoy, bueno, que decir, eh, ha habido unos rayos aquí impresionantes, ahora pues ha puesto a llover, la verdad es que me gusta, me gusta la lluvia porque la lluvia es vida, también me gusta el sol porque la sol, el sol es vida y también me gusta los ríos y las montañas porque eso es vida. Y, y bueno, pues hoy he estado tocando un poquito la guitarra que la verdad es que hace mucho que la tenía un poco abandonada, pero bueno, aquí la tenemos... Y bueno, pues me he puesto ahí unos vídeos el eh, soldadito, marinero y, y tal. Y, y bueno, pues, pues nada, practicando un poquito. Esperemos que, que bueno con este tipo de ejercicios pues cojamos un poquito más altura con la guitarra y con otro tipo de cosas. Eh, luego también me he puesto a hacer el pino a pulso, ¿no? Eh, desde el suelo, digamos que tú te pones un poco de, de cuclillas... ¿Vale? Y te levantas desde las rodillas eh, Pones, digamos, las rodillas en, en los codos Y te levantas a, al peso La verdad es que antes era capaz de hacerlo Sin apoyar la cabeza Ahora, bueno, tengo que apoyar la cabeza Y luego ya levantarme Pero yo creo que que bueno, eh, a base de practicar, pues se puede sacar este tipo de cosas. También estoy practicando lo que son las flexiones. En un principio, hace, bueno, no tanto, a lo mejor tres semanas, pues no era capaz de hacer como más de 10 flexiones. Y bueno, por ahora voy por 25 más o menos, un poquito más de 25 y bueno, poco a poco pues voy superándome superando mis límites y la verdad es que yo antes sí que era capaz de hacer bastantes flexiones bastantes dominadas, hacer el pino y ciertas cosas pero todo eso es cuestión de perseverancia si tú realmente practicas vas a ver que ese límite cada vez es más alto es verdad que a veces cuando llegas a cierto límite eh, como que tu cuerpo eh, no puede más no consigue pasar de ese límite y entonces como que te desmotivas un poco pero bueno, por ahora eh, yo creo que puedo seguir avanzando, puedo seguir mejorando y ya veremos si con el tiempo pues conseguimos estar al nivel que estábamos antes, ya veremos. Pues nada, eh, nos vemos en el próximo vídeo, espero poder editar el vídeo de los efectos especiales y que mañana, bueno, sí, que mañana lo, lo tengáis. Vengas, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.